Y bienvenidos a un nuevo experimento. Recuerda no hacer esto en casa. Puede ser peligroso y te pueden echar de la casa. Lo que vamos a hacer es usar un jabón y simplemente lo metemos al micro. Al microondas. rato podemos ver cómo se hincha y se hincha y se hincha y se hincha pero no ocurre lo que esperábamos fue la pura esencia de jabón Vemos que el jabón se ha convertido en una masa, una masa burbujeante, y se ha hinchado mucho. Uf. Parece un... Parece una torta. sí Eso está re caliente. Ya eso huele muy fuerte. Huele mucho, huele demasiado. Está re caliente.